¿Pero qué demonios? ¿Por qué hay aztecas en el barrio? Seguramente viene un ayudarnos en esto. Uy... Bueno, creo que entraré, a la casa, para ver cómo van los chicos. ¿Pero qué, qué hacen groves y aztecas dentro de la casa? Bueno CJ, decidimos que los aztecas de ahora en adelante se nos unirán. Pero que no se pondrán trajes verdes, aunque sean groves, y por eso los invitamos para una fiesta, pero es solo para ellos, nosotros y algunos aztecas estaremos concentrados en un plan para capturar al asesino de Sweet. Ya veo, bueno, veré cómo van en la casa. Hola brother. Hola CJ. Pero que de, que K, que Mier. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. <tENA> vamos Voy arriba para ver qué hacen. Pero qué. Pero qué. La la la la, la pero qué. ¿Por qué hay policías ahí? de seguro se quemó el restaurante, mejor entro. ¿Pero WTF? ¿Por qué todos levantan las manos? Denme toda la plata, o los cago a tiro. Mejor tú vete de aquí, o si no te vuelo los sesos. La próxima vez me las pagarán. Este Benja, xd. Creo que tomaré un auto y me iré. Señor jefe, creo que todos ya sospechan de ti, al parecer todos están dando información creo que deberíamos llegar al extremo. Sí, ya lo sé, pero tengo un plan. Vera, uno de los criminales más buscados de San Andreas, el criminal Benjamín melano Tobías, tendremos que obligarlo para que nos ayude, y después, los traeremos tras las rejas para siempre, por todos los crímenes que ha hecho, ese tonto me trajo problemas a mí, y casi no me deja continuar, tendré que deshacerme a quien serví hace mucho.